pescadito, a eh, lindo pescadito, listo, ahora lo subimos, venga, lindo bagre bueno, venimos con un bagrecito, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. a ver mostralo, mira que bagre, mamá, hermoso bagre, hermoso, ahí nomás, Tenedlo ahí nomás que ahora lo vamos a levantar Bueno, estamos con otro pescadito, a verlo. Eh, lindo pescadito, listo. Ahora lo subimos. Venga, lindo bagre. Oski con un bagre ahí. Mira ya, mira ya. Levantalo, levantalo el cachiro. Mira que bagre, mira que bagre, mira que bagre. Qué es bueno ese. A ver, Oski. Impresionante. Ahí lo levantamos, ahí lo levantamos. Espera, espera, espera, que te lleva la caña lo levantamos, que aguantame, aguantame, que agarro el de Ariel. Bueno gente, veo la plata, nada más que decir, miren que pescado. Oscar viene a full eh hoy, eh. A ver Oscar Muestre, muestre, muestre, muestre. No se a la cañita, eh. No, no quiere, no quiere saber nada de ese, Ahí está. Lindo, bueno, ahí sacamos la foto. Vamos a un madrecito. Mostrarlo, vale. A ver qué es. A verlo. Muestre. Eh. Hermoso, madre. Hermoso. Ahí estamos con los carcitos. Con el madrecito. A ver cómo se dobla la carita. No importa, no importa, no importa, no importa. Ahí viene el golpe. Ahora lo levantamos. Bueno, a ver. Va de ahí. Va de allá. Estamos a full. A full, gente. Va de ahí ya la caña, Cuche, cuche, cuche, cuche ciego, ciego, ciego, se va? Caña esa caña Caña esa caña, por favor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 Bueno gente, ¿cómo están? Eh, 20 de noviembre empieza el mundial a minutos, a las 12. Nos vamos a pescar. Eh, está muy lindo el mundial, el fútbol, pero tenemos otra pasión que es la pesca deportiva, así que vamos a ver qué pasa en el Parque de los Niños. Ahora adelante les mostramos cómo llegar. Bueno, esta es la avenida del Libertador, estamos yendo de Capital hacia provincia de Buenos Aires, ahí vemos el puente de Avenida General Paz. Antes de cruzar el puente, ahí tenemos un camino a la derecha. Ahí lo tomamos para ir al Parque de los Niños. Ahí está la gente, ven que están doblando para subir a General Paz. Nosotros antes de subir doblamos a la derecha. Y ahí vamos por debajo del puente hasta llegar al Parque de los Niños. Este es el camino, la calle que está, que tenemos que tomar a la derecha. Acá doblamos a la derecha, calle cortita, angosta ¿sí? y ahora doblamos a la izquierda ahí tenemos el cartel, acceso parque de los niños y circuito policial federal ¿sí? acá tenemos pasamos por debajo y bueno, ahora acá doblamos a la derecha, continuamos como ven ahí va la avenida General Paz pero sentido a capital y nosotros estamos yendo por debajo de la autopista seguimos este, hacia el parque de los niños acá vamos a la izquierda acá vamos por debajo también pero hacia la derecha ya estamos cerca ¿eh? bueno acá tenemos el, el acceso al parque de los niños ahí, a la, ahí tenemos la entrada Vamos a ver qué pasa en el final de noviembre con la pesca variada de costa, a ver si, si se está dando algo, vamos a un ratito filmando, un lugar gratuito, accesible para toda la familia, con lindo lugar para, para que jueguen los chicos, Arboleda, así que adelante le mostramos todo el parque de los niños y su pesca.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 www.launionpesca.com.ar Lo que vamos a mostrarle ahora es un poco de lo que es chalecos Tenemos chalecos primero Desde lo que son calles de niño, por ejemplo En este caso es un chaleco de la marca Aquaflot, El modelo Profish Viene con tres tiras Viene con un cinturón que pasa por debajo de la entrepierna Para que el chaleco no se levante Y con un cuello Para que si el niño se va con la cabeza hacia atrás Siga con la cabeza a flote este modelo, por ejemplo, que viene con cierre y broches. También el mismo sistema, eh, un cuello como para mantener la cabeza encima y un cinturón que pasa por la entrepierna para sujetarlo para que el niño esté súper seguro. Tenemos después el clásico poncho. Muchos necesitan este, este tipo de chaleco para la aprobación de la prefectura, en la embarcación. Es sí o sí obligatorio, es el único chaleco obligatorio homologado por prefectura. El naranja, el poncho naranja es un modelo de kayak, es un chaleco que tiene material de flotación en el pecho, en la espalda y en los costados como verán es totalmente abierto para tener buena libertad en la remada y que sea cómodo cuando uno lo tiene puesto. Es un chaleco que no tiene muchas tiras ya que bueno, uno en kayak anda más que nada tranquilo, eh, muchos lo usan para recreación, pesca y bueno este modelo particular tiene un bolsillo en el pecho como para tener alguna navajita, alguna tijera, algo plástico, digamos en el momento del uso. Ya de adulto, con más tiras, algunos están para moto de agua, para jet ski. Este, por ejemplo, es un modelo también como el de niño, el Profish de Aquaflot. Eh, el material que tiene adentro es de celda cerrada, por lo cual el chaleco puede rajarse, pero igual el material de flotabilidad va a quedar dentro, no se va a salir como si fuera telgoporto. Así que esto le da también mayor seguridad al chaleco. Y tenemos de la marca Zuluca, mismo diseño, con tres tiras sujetadas al pecho. Que se puede regular depende de la, la, la persona. Vienen diferentes talles, desde el talle S, en este caso el Zulu, hasta el Triple XL, así que tenemos variedad de, de tamaños. Y el de Aquaflot por ejemplo viene desde el talle 3 de adulto hasta el talle 16, que el talle C es bastante amplio, así que tenemos para todas las, las, las edades, todos los tamaños, eh, ya saben, pueden abonarlo en efectivo, tienen descuento pueden abonar una tarjeta en cuotas sin interés, lo pueden comprar por nuestra página web, que también lo, los tenemos ahí publicados, que es www.zanapesca.com.ar, nos pueden escribir a nuestros datos que tienen ahí a pie de la pantalla, por WhatsApp, por Instagram, por Facebook así que bueno, cualquier consulta, eh, si buscan su chaleco ya saben dónde buscarlo. No, mucho, mucho pique. Muchos sí. piques. Son las coreanas, ¿no? La eh, coreana. La coreana digo, es la masa que probamos nosotros. Sale harinado, la vendemos nosotros. ¿Es dulce o..? Eh, no, picante. picante. I uh -huh. Shimano Vengan de grafito en dos tramos de 2 metros 10 m Pasadita auto para multifilamento mango de corcho es de una potencia medium heavy acción de punta soporta 6 velos de 14,40 gramos es de 10-20 libras ideal para taruchas y doradillos se le suma un reel Shimano por supuesto Siena 2500 que tiene 4 problemas en relación 5.0 a 1 y le entran 160 metros del 0.25 va cargado con multi-tech y se le suman 12 hielos bocio este combo lo tenés por 12 cuotas de 2.990 pesos hacemos envíos a todo el país Hola bueno, amigos, bueno hoy queremos mostrarle un poquito lo que tenemos en reposeras disponibles en nuestro local Rutar, de tanto la playa como la quinta como cualquier espacio al aire libre estos modelos que son de la marca Calipso de industria nacional de excelentísima calidad ¿Sí? Por ejemplo este que tengo acá, que lo tenemos en este color gris que es muy lindo, pero también está disponible en otros colores, eh, con la tela en coversol muy reforzado de 5 posiciones. ¿sí? Tenemos ahí diferentes posiciones para ponerlo, Aquí está, nuestro pero bueno se acuesta, 5 ¿sí? posiciones, y después tenemos la más baja, la clásica playera, que la tenemos disponible así en aluminio también con coversol, como decíamos, que es de 8 posiciones. ¿sí? Esto para tomar sol en la playa es excelente, muy, muy cómoda, de muy buena calidad, con garantía y lo bueno que el día de mañana en este producto que es nacional tenemos reparación del mismo. ¿sí? Bueno, esta misma no te Contente la tenemos acá, puedes observar en otro color, en caño de acero. Para aquellos que la van a usar solamente en una quinta, en, un, en su domicilio, no hace falta ponerla de aluminio, que si bien lo vuelve el aluminio que es mucho más liviano y no se oxida, pero bueno, si la vamos a usar en un domicilio y no la llevamos a la playa, esta de acero realmente es muy buena, es más recomendable en cuanto al soporte que tiene la silla, porque es una silla mucho más fuerte al ser de caño de hierro, ¿no? Eh, y bueno, para terminar queríamos mostrar el carro playero, que ya lo hemos mostrado el año pasado, es un carro donde le colocamos las reposeras, ahí tenemos una puesta, le podemos poner otra más, por ejemplo, ¿sí? Le podemos poner varias reposeras, inclusive la conservadora y atamos las cosas y las llevamos muy cómodamente a la playa. Y lo bueno que aparte después, sacamos las reposeras, lo utilizamos de mesa, ¿sí? Este también de industria nacional, de muy buena calidad, nos queda una mesa de aluminio espectacular para apoyar para el almuerzo, para jugar las cartas, para apoyar los tragos, lo que venga que haga falta. Así que esperamos su consulta como siempre, envíos a todo el país. Bueno gente, hay pesca de sábalo, vamos a armar la, la carnada Ya viene lista para usar. espectacular GR Harinados Con sabor vainilla Y hay también de chocolate Ahora la armamos en la coreana La vamos a usar con agua del lugar y le agregamos un poquito de azúcar Vamos a armar el harinado con un poco de azúcar y harina para que ligue Y un poco de agua del lugar Bueno, esta está. Ya la preparamos, la ponemos en el resorte y ahora ponemos los anzuelos y ya está. GR harinero, Muy fácil, ¿eh? como chupando la, la, la, la harinada Hay que espera un poquito un dolido hoy en el parque poca gente empezó a mundial y acá estamos caña en mano mira esta cañita si va a tener un pique con esto sigue sí, el pique acá a ver qué pasa Uh, se la llevo, otro pique nota la caña, <risa> casi se la llevó. Hay muchos piques árboles, entretenido. Error pique, eh, error cañazo. No es fácil. A ver, la primera se quedó. ¿Quedó? como que no? Sí, sí. Bastante bueno, sábala. ¿eh? Espectacular la pesca. ¿eh? De costa, orilla, gratis, linda pieza. Viene ahí nomás, ¿no? Ahí está! eh?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 Cuchillos Cacique, de acero inoxidable de excelente calidad. Comunicate al teléfono 3562-459240, Instagram Cacique Cuchillos. Venta al por mayor, envío gratis a todo el país. Regalos empresariales.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 de mar y bogas nueva embarcación gran valentina de 7 metros de eslora comunicate al 22 13 55 11 78 facebook e instagram nico Queen.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 se va todo ¿Te esperamos que te un de es un... saltó, ¿eh? Ah. ¿eh? un dorado plateado Otra vez. Venga la coniza, eh. No pelea eh. el copero anduvo mejor rey de copa este Ultra light real la lo la cañita pero, wow Uf, se te metió en la bolsa. ¿eh? ya viene empaquetado ese. ¿eh? <ríe> que lindo con esa cañita no, es una no, pero, pero, espectacular pero, pero, ya cuatro más, Veamos cómo se dobla Qué lindo mira, mira. ¿Es grande? Eh? ¿Por qué? ¿Dónde está el popo? ¿Qué tal con maíz? Sí, otro más. Otro más. Sí, Otro más, no, no, no a ah, como 15, yo quedo, eh. está? más. Otro te va a Linda, lindo como está picando el la otra está picando ahora? Mira, mira, esa está firme, sí, quedó, quedó vamos. Tomá. Dale vos, dale vos ¿Querés sacarlo? No, no, agarró los caños entero. que hey. dar hey. lugar igual, Picó una y después picó la otra, ¿viste? Esa cabeza. Ay, se te fue ahí. Tenía mal enganchado.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 Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. En esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Seibos. Disponen de departamentos totalmente equipados para recibir al pescador deportivo.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 Bueno en esta ocasión lo que vamos a hacer es mostrar un poquito de lo que nosotros tenemos de Waders, lo que es PVC, que por un lado tenemos este sistema por ejemplo que es una bota water, con un tirador donde se puede sujetar al cinto, esto le va a llegar hasta la altura de la ingle, entonces le va a cubrir prácticamente toda la pierna. Luego también en PVC tenemos este que es un pantalón water, también viene con la bota sellada, todo eh, soldado con calor y esto le queda arriba de la cintura tercero en PVC bueno, el clásico y conocido water con tiradores le va a llegar hasta la altura del pecho con una bota soldada por calor si sí. oh, mira esto uh, mira, mira, mira. ¿dónde está? no, voy a hacer un macaco falta esto. saca tanza loco cerquita el chica ¿qué carnado usaste Gaby? harinado GR gracias a Bati que me lo dio para probar que re bien ya viene y con esa cañita un no, Con esta cañita soy un campeón. Era aquí más para allá, ¿no? Sí, sí. A ver a ver si lo podemos ver. Eh, pero para la cañita de esa sí es suficiente. Mirá. Mira la cañita como trabaja. Oh, ¿Eh? qué lindo. La pesca divertida cuando usás el equipo adecuado. Cuanto más liviano, más lindo es. Es una, es un buen sábado. Lo que pasa es que como lo levantamos ahora. Y te vas a tener que arriesgar porque no está el copo. ¿No está el copero? No. El rey de copa te vas a tener que arriesgar. Ese lo sacaste, no, ¿Lo sacaste, no? ¿Lo ¿Lo me gavi, eh bien. Se me dio. Grande. Boliviano, eh? con GR harinado. A ver, lo vemos de frente. ¿De ahí? Ah, de frente. Sábado. Buena una pesca acá en el parque de la niña. Gratis. Sí. Lo devolvemos. Eh? Ahí vamos. No tengo cojo, sí, porque que quiero tirar así. Y sí. Ahí se fue. Ahí está. ¿Otro, Gaby? Otro, pero con otra caña ahora. Mira, no se sé. la caña abajo que todavía no se va a tirar la otra y ya viene. Ese. Es verdad, eh. Otro no me dejó. Acá está la otra. Todavía no, no, no preparó la. Muy bien, Gaby, viniste viniste inspirado, ¿eh? Hoy viene tocado por los dioses. Mirá. Sí, Ahí se ponga agua esa masa, ¿eh? Parece que no. <risa> Ramón, mientras yo lo entretengo, sacale la masa. Mirá. con esta caña es un poco más. Y esta es un poquito más rígida, pero igual, eh. Está trabajando. A ver, vamos a buscarlo, a ver si lo vemos. Ahí está. Acá lo estamos viendo. Estamos a balote ¿eh? en el parque. Mira, mira. ¡Uf! ¡Pum! No. Te vas a tener que arriesgar de vuelta, Gabi. Está bien intentado. Ahora el centro estaba. ¿Vas a bajar de vuelta? Bueno. Probá. Fico a Estamos Muy linda la pesca, pesca acá, bien. ¿eh? Hay que venir, Mario. ¿Viste no, que te bueno, dije bueno. que tenía que venir? Sí. ¿Anoche que te dije? Estamos los... y acá están. Vamos, ¿eh? Vamos. ¿No? Lastimosamente lo devolvemos así por no tener copos, pero bueno. 1.20 a la 1.10. <ríe> medio, medio metro. ¿Lo tenías este pescando sí, con grande, una claro. varita así? A Juan con una varita así. se le achicó la cara. Che, tuvo hijo la cañita de Juan, mirá. <risa> <risa> <El ojo. risa> Cuarto. No, esa cañita vos. ¿Y ahora? Alta calle. ¿Y ahora? ¿De ahí te vas a levantar? Ojo que es multi, ¿eh? No, agárralo con la mano, ¿eh? Deja la cañita. Bueno, Juan. Wow. Ya que es sabalero. Sabalero, tipo, ¿eh? <risa> el sabalero. en todos lados, ¿cómo? tiene? Y la coreana. Salvo que usted lo quiera, yo, yo no lo quiero No, ya tenés que armar, ¿no? Sí, ya tengo sí. Bueno, si no es ¡Gracias! miren esto una caña marca internacional 80 100 libras largo 2 ,15 metros 15 con paseílos aptos para multifilamento de óxido de aluminio botox que son los reforzados armada y empatillada de primerísima línea con resina epoxi Manopla de goma EVA, portarril de acero oxeable y grafito, 80, 100 libras, para Del Pescador TV, precio 17,900 pesos. Acá, contado, efectivo, escuchen, eh, 14,000 pesos, no se la pierdan, para pesca embarcado de mar, una cosa extraordinaria. Los esperamos.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 Estaba atada, ¿no? De, despegaba, despegaba, ¿eh? Salía como avión, ¿eh? Qué más? vas a, No me digas que vas a pegar con GR ni también. ¿no? Vamos, vamos. Mirá, tiene una bolsa ahí. También, no los saco compulsado. lo puedo empaquetar si quieres. pelea, eh. Con bolsa pelea más. Ecologista. Get it. Bueno gente, terminando la jornada de pesca acá en el Parque de los Niños la verdad espectacular, no pensé nunca que iba a tener tanto éxito eh, 10 puntos el harinado GR Harinados así que muchas gracias a Abati, espectacular el producto 7 eh, sabalotes con, con un kilo de harinado impresionante la verdad que mucho pique, muy bueno eh, con equipo liviano se disfruta mucho una especie com muy combativa, fuerte eh, muchos piensan que no pica pica, hay que estar con la carnada ideal como es el R, el R harinado. Eh, le pusimos un poquito de azúcar, eh, harina para ligar y agua del lugar. Eh, después el harinado que usamos es el de vainilla, también está el de chocolate que no llegamos a probar porque no, no, no hizo falta. Así que viene listo para usar un lujo amigos. Vengan al parque de los niños, un pesquero gratuito, cercano, pueden disfrutarlo en familia. Déjenlo limpio, no ensucien, no se puede hacer asado, es un lugar que hay que cuidarlo, eh, por ahora lo podemos disfrutar tanto la familia como los pescadores, así que bueno, se los recomiendo, espero que les guste la nota, seguimos con más del Pescador TV.